Hola de nuevo, ¿cómo están? Espero que bien. En esta oportunidad les voy a comentar el uso del botón Formulación de Cargos. Es un botón que exclusivamente se encuentra en la ficha del imputado y de ninguna otra persona. Va a estar en la parte superior, al lado del botón Cambiar Etapa. Una vez que el fiscal volvió de una audiencia de formulación de cargos, lo que debemos hacer es completar algunos datos que, nos, que ingresándolos nos va a permitir después generar cierto tipo de informes. Así como también obtener eh, fechas de vencimientos eh, de los plazos. Entonces, cliqueamos y nos va a pedir la fecha de la formulación de cargos. Esta fecha que vamos a ingresar tiene que ser cuando efectivamente se realizó la audiencia. ¿sí? Vamos a suponer que fue ayer. Vamos a establecer si queremos que el Lotus cuente en meses o en días corridos el plazo que el juez determinó para que nosotros investiguemos, o sea, llevemos a cabo la investigación preparatoria. Como ejemplo vamos a tomar que el juez nos dio 60 días para llevar a cabo la investigación calculamos y nos apare aparecieron dos fechas una que es la de vencimiento de investigación preparatoria yo tengo hasta el 31 de diciembre para presentar mi pedido de control de acusación y la otra el vencimiento de los tres años del proceso penal tengo hasta el 2019 para eso también vamos a suponer que el juez nos concedió una prisión preventiva, quiero que me calcule el vencimiento de este plazo en días corridos, vamos a suponer que nos dio 30 días, calculo y el 1 de diciembre se vence la prisión preventiva para este imputado. Una vez que ya ingresé las fechas y que hice los cálculos, acepto y vuelvo a ingresar a la ficha de mi imputado en la parte central van a aparecer cuatro fechas la de formulación de cargos la del vencimiento de la investigación preparatoria la del vencimiento de la prisión preventiva y los tres años que yo tengo para realizar todo el proceso esta información específicamente la de la prisión preventiva también se puede ver reflejada en la solapa de más abajo, llamada medidas de coerción. Ahí vemos que se trasladó automáticamente la información. Con una prisión preventiva concedida, la solicitud fue el 1 de noviembre, se va a vencer el 1 de diciembre. Actualizados esos datos, ya puedo cerrar mi legado.